Ya tenemos a otro invitado, gracias desde ya por haber venido a nuestro país, Íñigo Martínez, parlamentario vasco. Primera vez que está en la nación, ¿cómo ha visto cómo ha vivido el proceso de cronograma del Consejo Nacional Electoral? Bueno, Rachel León, buenas tardes y bueno, pues muchas gracias también por la, por la invitación a, al, al programa y bueno, estamos viviendo... Eh, pues bueno, prácticamente días frenéticos porque tenemos una agenda muy muy apretada y bueno, pues venimos, por ejemplo, en el día de hoy de ver el centro de logística del Consejo Nacional. Eh, electoral, donde bueno, pues donde se producen, donde se reparan las máquinas que, que el sistema de electoral venezolano necesita. Y lo estamos viendo con algo que conocía de oídas, de conocíamos de, de, haberlo, de haberlo escuchado, ¿no? un sistema de, de validación, de un sistema que se ha ido perfeccionando durante los últimos 14 años que se, que se lleva utilizando y que nos parece eh, a primera vista, ¿no? Desde este programa de acompañamiento a las elecciones de Venezuela. Eh, transparente y sobre todo la verdad que desde un país, por ejemplo, el que se vota solo con papeleta en un sobre en una urna, que parecía complicado esos cinco pasos, pues eh, la verdad que nos ha parecido que, que es un sistema rápido y sobre todo eh, fiable y muy, muy claro para, para el elector o para la lectora. Íñigo, en este proceso que has venido acompañando desde previo a lo que va a ser este proceso de elección de este domingo, ¿qué es lo que más ha llamado tu atención? Eh, para conocer de, a ciencia cierta es la primera vez que visitas y me llama mucho la atención porque claro quienes ya han venido participando en procesos anteriores ya conocen un poco cómo es el proceso y de repente uh -huh. podrían este, destacar qué es lo más innovador en, en los diferentes aspectos que han, han tenido oportunidad de conocer en su caso que es la primera vez que visita Venezuela lo que ha conocido de este cronograma previo que es lo que más ha destacado usted o que ha llamado su atención. Pues lo primero destacaría la, pues el propio trabajo del, del CNE en, en esa insistencia, ¿no? en la invitación a actores internacionales a que vinieran a Venezuela a conocer los que han podido estar o los que por primera vez estamos en, en Venezuela. ¿no? Eh, esa delegación de 150 personas invitadas por el, por el Consejo Nacional Electoral y luego también otra serie de, de personas, eh, si no recuerdo mal, son unas eh, 400 personas más que están también de observadores internacionales, esa insistencia en que vengan a conocer de primera mano cómo funciona el sistema, el sistema electoral eh, en Venezuela, esa, esa insistencia en transparencia que pues, se contrapone quizás con esa campaña mediática eh, que ha habido y que, bueno, históricamente en los últimos años en Venezuela, siempre que ha habido elecciones, hay una campaña mediática internacional en contra de las mismas, contra esos eh, llamados a, por lo menos, sospechas o... O esa insistencia sobre quizás problemas que hay que hay aquí, como hay en otro, como que hay en otros eh, en otros eh, países, pero que se pone el, el foco, la lupa, se amplía muchísimo más en el caso de, en el caso de Venezuela, ¿no? Pues esa insistencia en la transparencia en que Que harían limita... derrotado entonces estas, estas matrices. En mi opinión, que es evidentemente muy particular, sí. Eh, yo la verdad que llevo siguiendo ¿no? el, eh, el proceso político en Venezuela muchísimos, muchísimos años, pero el conocerlo in situ, totalmente. Primero porque ya sabemos que evidentemente la, la libertad de expresión en Venezuela está garantizada, eh, no solo en los medios de comunicación, con, eso que, con esa abundancia de medios de comunicación eh, privados y muy, muy, muy parciales, pero también en la propaganda política que estamos viendo en la, en la calle, incluso las pintadas que vemos por la calle de uno y otro de uno y otro color, o sea, esa libertad está garantizada y lo mejor de todo es que ese sistema electoral que se ha ido perfeccionando durante tanto tiempo garantiza garantiza esa, esa transparencia del, del sistema y bueno, venimos ahora mismo de una reunión con los comandos de campaña de los cinco candidatos presidenciales, yo solo he podido estar en, en la reunión con el, porque venía hacia esta entrevista, con el comando de campaña de, de Henry Falcón y ellos mismos reconocían que el sistema del Consejo Nacional Electoral es transparente y es, es, es perfecto y, y por nuestra parte al, ...lo que hemos podido ver hasta ahora y los informes que hasta ahora se han emitido de otras eh, delegaciones anteriores... ...o como comentaba eh, el compañero Manu Pineda, ¿no? el, el Centro Carter y otras delegaciones también que, que, así, que así lo avalan. Bueno, vamos nosotros también a conocer un poco sobre... ¿Cómo se siguen estas elecciones? Es que la doble moral de muchos mandatarios y políticos del mundo, bueno, lo hace eh, intervenir irrespetuosamente en asuntos que solo competen a los venezolanos. Así que mañana se estarán llevando a cabo los comicios para elegir al presidente de la República y tal como ha ocurrido en los últimos años, este proceso se lleva a cabo con toda normalidad. Bueno, esto que para nosotros también es habitual no ocurre en otros países donde, bueno, como veremos a continuación en el siguiente trabajo de nuestro equipo de producción, existen elecciones fraudulentas donde no gana el que tiene más votos. Veamos. El acto del sufragio. El depositar nuestro voto para elegir libremente a nuestros representantes marca la esencia de toda democracia. No en todos los países este hecho simple, sencillo, puede ejercerse como lo hacemos en Venezuela. Por ejemplo, en Estados Unidos los ciudadanos emiten su voto, pero ese voto no es respetable. No siempre el más votado es proclamado presidente. Allí tenemos las elecciones del 2016, cuando Hillary Clinton sacó más votos que su contrincante de aquel entonces, Donald Trump. Y sin embargo, el locuaz Mannate fue proclamado presidente de esa democracia. Washington ejecuta una democracia de segundo grado, donde una especie de notables de colegios electorales terminan decidiendo por encima de millones de ciudadanos. En Colombia la situación es también dramática. Las condiciones para votar son precarias. No existen garantías con las papeletas de votación se desestimula el sufragio desde el momento que se ponen serios escollos para la sedulación o cuando los paramilitares secuestran poblaciones enteras para impedir que apoyen a candidatos progresistas o, por ejemplo, cuando asesinan candidatos presidenciales. En Venezuela, desde la llegada del comandante Chávez al poder, se masificó la sedulación reflejada en una masiva participación. El voto es automatizado y los resultados se conocen en tiempo récord. El expresidente norteamericano Jimmy Carter lo considera el sistema electoral más seguro del mundo. El sistema electoral venezolano es en el que más auditorías se hacen antes, durante y después de las elecciones. Ningún ente electoral del mundo difunde tanto la forma correcta de participar como el Consejo Nacional Electoral. Por eso, resulta irónico que en países cuyas democracias dejan mucho que desear, cuyas elecciones son poco confiables, opinen de nuestro sistema electoral. Ahí tenían el contraste, las distintas elecciones presidenciales en otros países. Usted me indicaba que es primera vez viene a Venezuela, pero también ha hecho seguimiento de otras elecciones en otras naciones del mundo. ¿Cuál es su apreciación de eso? A diferencia, no por comparar, pero a diferencia de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, eh, está por una parte el, el propio sistema, el sistema electoral que, como decíamos hasta ahora, se ha ido perfeccionando durante el tiempo y que garantiza esa, esa transparencia. Pero fuera del sistema electoral también lo que vivimos, por ejemplo, es la, la propia seguridad de, ...de los candidatos, tenemos aquí la, la, República de, la República de Colombia... ...donde en las recientes elecciones legislativas... Eh, ...la seguridad de los candidatos de, de partidos de, de la oposición... ...de partidos de izquierdas o de los propios integrantes de FARC... ...que era el partido que se, se integró por primera vez... ...en el sistema electoral colombiano, no estaba garantizado... O sea, en ...los últimos meses eh, han sido 19 personas militantes de FARC... ...asesinadas en, en Colombia y vemos una situación en estos momentos de, de tranquilidad de cara a las elecciones por ejemplo en, en Venezuela bueno y en, el, en la pieza se veía también el sistema electoral de Estados Unidos donde, le, el que donde gana Clinton no gana. Gana pero el que en realidad el que es presidente es Trump o por ejemplo no el sistema electoral en el estado en el estado español en el que por ejemplo a, a los partidos más pequeños eh, bueno nos cuesta eh, por el sistema desproporcional de asignación de escaños nos cuesta eh, pues muchísimo más, eh, pues una cifra de 50.000 votos a un partido mayoritario o a uno minoritario nos puede costar eh, medio millón de votos en determinados en determinados momentos. Por tanto, los sistemas electorales son muy perfectibles y, y en eso tenemos que trabajar eh, tanto acá como en, en todos los países de, del mundo y sobre todo una cosa que, que, nos, que a nosotros nos queda muy clara, que nuestra misión es de acompañamiento y que de respeto también, en este caso, al, al propio sistema electoral de que os habéis dotado en, en Venezuela. Mañana son las elecciones en nuestro país. ¿Qué va, ¿Qué va a suceder con el acompañamiento internacional el día lunes, la próxima semana? Pues nosotros mañana nos toca esa, esa misión de acompañamiento, seguir las elecciones durante todo el día y el lunes pues, bueno, emitiremos el informe también de la misión de, de acompañamiento y sobre todo hacer un llamado también ¿no? en, en, en mi nombre, pero bueno, en nombre de muchísimas más personas que estamos en esa misión de acompañamiento, pues a la comunidad internacional al respeto al resultado, al resultado electoral que se dé en el día de mañana, pase lo que pase en el día de mañana, que se, se respete. Hemos oído mensajes eh, muy... ...muy preocupantes por parte de países, por ejemplo, de la, de la Unión Europea, llamando a, a que no iban a reconocer el, el sistema, o sea, el resultado electoral y por nuestra parte el informe que se emita sé que, será, que será el respaldo al resultado, al resultado electoral sea... Sea el que sea, yo creo que ese, ese resultado lo tiene que respetar la comunidad eh, internacional. Bueno, Ñingo, gracias de verdad por compartir con nosotros tu apreciación y cómo se viven estos pasos previos al desarrollo de este proceso de elección que se va a vivir el día de mañana en nuestro país.